Yo sudaría de la cámara. Os voy a contar una historia que para mí ha sido, vamos, espectacular en uno de mis viajes a Bilbao, como no con mi amigo Ocos que vive allí. Y es que fue una locura, o sea, una increíble locura de noche. Estuvimos explorando como una especie de túneles que conectaban con el metro. Como anécdota curiosa, estaba grabando un par de cosillas cuando vino un coche de la policía y dije, hostia, no puede ser. O sea, me libro toda la noche de que me pillen y luego por estar sentado hablando en la de un supermercado me van a coger. Que la película bien, ¿no? O sea, ha sido un puntazo. Ha sido así. Vale. Eh, vale, yo creo que ya la función va a terminar porque ya se están subiendo todos y, y nada, pues eso. Que se van, se van, se van, se van, se van, se van. Se van, se van. Oh, ¡Qué tensión, tío! Se ha pirado, sí, joder. O sea, es es increíble, tío. O sea, sí, sí, es que justamente estaba aquí grabando, tío, y ha venido. Y, y se han parado justamente al lado mío donde estaba, y digo, guau, tío, o sea, ya está. O sea, porque no, estoy Dios, no estoy, estoy lleno de barro, de, tengo la, de negro con la mochila, la cámara, o sea, brutal, tío. Y, y se ha bajado y digo, guau, ya está, ya está. Ya. O sea, tú vas a pedir ahora el taxi, ¿no? Sí, sí, sí, ahora, va venir nada. Vale, vale, pues te espero aquí porque eso, tengo que pagar yo, o sea, que. Te llamo enseguida, vale, te llamo tiempo, ¿vale? vale, vale, venga, tío, hasta ahora. Vale, hasta ahora tío. Es que no me lo creo, no me lo creo, o sea, es que esto es increíble. Os voy a poner un poco en situación. Hemos hecho un testeo de seguridad, consiste en ir a un túnel. Eh, estaba con el señor Ocos, con el que estaba hablando. Y yo me quedo justamente fuera porque me ha, de, me ha tocado un plan de vigía. Brutal, o sea, el túnel más vigilado que he visto en mi vida. Eh, justamente a los 20 minutos eh, vino un coche de la policía. Eh, me registró eh, llamé rápidamente a Ocos para que no saliera porque tenía que ir por otro punto a mí me registraron tuve suerte de que no sé qué fotos les enseñé porque tenía fotos del túnel porque antes habíamos entrado o sea una brutalidad después de que me registraron me dejaron ir y salí básicamente corriendo porque vinieron coches de la Guardia Civil eh, más coches de la policía o sea salía ahí una terrible y dije Ocos o sea espero que no le cojan Ocos ahora mismo está como en medio de la montaña intentando pedir un taxi que encima es que no tiene ni dinero ni nada tiene que venir a donde estoy yo para que se lo pague eh, con mucho cuidado porque estamos un poco como en busca y captura ya que tienen la descripción nuestra por las cámaras me siento bastante, bastante inseguro ahora mismo el éxito o el fracaso de esta misión será si Ocos viene al punto de reunión donde hemos quedado, será un éxito y un fracaso en el caso de que le cojan a pesar de que en esta misión no hemos podido hacer nada eh, a veces es así, a veces salen bien, a veces salen mal, pero cuando salen mal es como un pequeño obstáculo de aprendizaje para superarlo, para la próxima vez hacerlo mejor entonces ya sabemos cómo proceder en esta situación cuando queramos volver a hacerlo lo que podemos hacer, lo que no, o sea ha sido una locura pero esto me gusta, o sea, esta acción es una pasada, es una pasada, es una pasada a esperar ese es el taxi, sí, sí, sí ¿Qué pasa? Madre dios, estoy... ¡Buah! Ay, buah. ¡Buah, chaval! Nos hemos, nos hemos separado. He entrado dentro del túnel corriendo a toda leche porque quedaban como 18 minutos, más o menos, para el tren. He ido corriendo, corriendo, hasta donde estábamos antes. Sí. He bajado, nada, hasta donde la puerta y estaba encendida, en plan, estaba con luces. Entonces ya hemos quedado porque antes estaba apagada. He intentado abrir la puerta y estaba bloqueada. O sea, no, no se podía. Lo he intentado varias veces y nada. Y curioso que había cobertura, que hemos conseguido hablar Y luego a la vuelta, que estaba ya, así más, volviendo tranquilamente, hablando contigo encima Y me he quedado como a 10 metros de la puerta y justo me has dicho, no salgas Y yo, no, por favor, <ríe> no, por favor Me he quedado ahí y es cuando te he empezado a llamar y que me has dicho que... Que nada, que estaba la archaña Y que luego se han pirado y yo, estaba nada, enfrente de la puerta Y estaba así, con la puerta medio abierta He estado, estado, estado y creo que o me has llamado de nuevo o me, No, me has enviado otro mensaje me has enviado otro mensaje de eh, pírate de ahí, o sea, pírate de ahí y vete a la otra salida Y yo he corrido como nunca, he corrido, corrido, corrido, corrido Y más o menos a mitad del túnel, que estaba yo mirando todo el rato para atrás Han abierto la puerta, he visto la linterna, en plan, ¿de esto que cuando corres que haces así Sí. Pero yo, es que no sé si me han visto, yo creo que habrán ido como amago de correr Pero yo estaba yo súper estaba lejos y bueno, las aventuras por el lado continuaban porque también fuimos a los Altos Hornos de Vizcaya, un lugar que a mí me gusta bastante porque es una estructura así, súper industrial, de esas que me gustan para hacer fotillos, que os lo dejo también a continuación. Si a este. O sea, ah, hasta fotos. aquí arriba para hacer una mierda de foto a esa plantita. Tú, que está muy guay. No, ni se te ocurra. ¡Imix! ¿Y ¡Imix! ¿Y ¡Imix! ¿Y no, no, no, no, te ocurra, <risa> <de color>, eh. <risa> no, no, no. Me desuscribo de tu canal. O sea, lo siento. <risa> para descansar no sé si conocéis los hoteles de cápsula que son bastante famosos en lo que es Japón o China que hay muchos vídeos en YouTube y es que inauguraron los primeros en toda España en Bilbao eh, yo cuando me enteré de esta noticia contacté con los dueños y les dije oye eh, me gustaría probarlos además que vi las fotos de, de lo que era todo el entorno y era súper bonito o sea era súper futurístico parecía una nave espacial los dueños que son bastante majetes de hecho he estado hablando ya bastantes veces con ellos. ¿Cómo you. Hello. ¿Qué tal estás? Pues claro que me acuerdo, digo, claro que me acuerdo. Aquí estamos en recepción, hemos hecho muchas mejoras en el Capsule Hostel y esto ya no es un hotel esto es una nave espacial. Deseando estamos de tener tu presencia y tu visita. Porque hemos hecho algunos ajustes en la nave y ahora volamos a velocidad de la luz. Y estamos eh, contando los días para que vengas a visitarnos sin saber la fecha. Así que imagínate, la cuenta atrás está siendo muy rara. Una cuenta atrás que hemos puesto de mil para pa atrás. Pero ahora que estamos en el 920, si nos dices que vienes mañana, pues adelantamos la cuenta atrás y decimos: ¡Uno! Después de este audio que no tiene desperdicio, te mando un saludo, hermano, cuídate. Fue una experiencia bastante bastante bonita. Las camas súper cómodas, las cápsulas eh, vamos súper modernas, con televisión, con Netflix, Amazon. Así que si alguna vez vais por Bilbao y queréis probar esto, yo os lo recomiendo, os dejo abajo una descripción para que lo veáis. Y nada, recomendado por inicio. ¿Qué te pasa, Sabi? Nada, que me, me doy con el culo. dónde <risa> ponérselo. La, ¿La verdad o qué? Okay. Como se caiga al abismo, chaval. ¿Tú crees que esto aguanta? No sé, no sabría decirte. Oh yeah. <risa> eh, eso es para dos, ¿no? <risa> Hostia, qué cómodo. ¿Algo que comentar? Increíble, o sea Increíble Parece una larva, tío Esto te apoyas, lo juro, o sea, entre el telo y los nudos Ah chicos, yo creo que está Uff, ha crujido Pero aparece. mucho sonido, ¿sabes? De que se está haciendo algo. Pero es que, estás... y es que es... aunque sean 5 centímetros, y es muy. Es que estás, estás, estás muy abajo, ¿eh? No sé yo. Uy, pero es que, ¿cómo, ¿cómo puedes? O sea, eso está torcido. Tiene que estar línea recta. Y bueno, estás está chocando con la puerta. <risa> Madre mía. Bueno, ¡Oh, ¡Qué cómodo, chaval! ¡Hala, qué bien! ¡Está! Vale, y ahora yo quiero pasar a por mi mochila. No, lo siento, está prohibido. Quedaos quietos, quedaos quietos, no os mováis. No, no, no pero no te muevas, ocos, hazme de caso. ¿Viste? ¿Sí? sí. Quédate quieto. Quieto. ¿Para no? Tal se llama Fronverde. Vale, ya.